Vale. Eh, buenas. Eh, Entonces, buenas, buenas. Pues nada, aquí estamos de vuelta Y. Joder, este combate ya lo veo. Ya lo veo trambólico. <risa> ya lo veo bastante trambólico. Tu este equipo, este equipo es muy fastidio, la verdad. O sea, lo bueno es que. ¿Y pues eso que no, tengo no tiene ataques ¿Y cómo? Tu Jolteon no tiene ataque raro, ¿no? O sea, tiene no los sé. de Libby, ¿no? No sé. Ay, güey. Ay. Bueno, empecemos a ver. Ni idea. Ah, maldita sea. ¡Vámonos! ¡Joder! dragón. A ver, okay. ¿qué daño hace eso? Va. Bueno, nada que Uy, ver. no le hago nada. Nada que ver, bandita. No que ya la doy, ya la dado para pilar okay. las ¿No? culebra Vale, yo empecé con tu pesado de niego. A ver si ¿sí duermo. No, no, Nada. Más que Furia Dragón al principio es súper OP. Okay. Sí. Joder, super pero... Okay. Ya estabas, ya, ya, ya, ya, Estaba, ya la oí por XD. ¿Qué hice? Cáncel, cáncel, No es mal que puedo cancelar ataques. y Pensé que la o... Tenía que haber calculado bien. No. Bueno. No. Bueno. Colbat Okay. ¿Qué a la Bien Poder, macho bien, bien, bien, bien. No, bueno, espera no, no, no, no, no, no, no, no, no, aquí no, no, no, no, Ok, okay. No. De rayo. De rayo. <risa> Pensé que ibas a cambiar al Sandro. Pensé que ibas a cambiar al Sandro. No, no, no. Yo, no yo, sabía que, yo sabía que tú tenías otro ataque. Que no, no, me cago en la puta. Así no era. Sí, no era. Si no era, me pude que que no lo podía cancelar. No resiste. ¿Cómo que me toca arriesgar aquí? Yo veo que este lo puedes ganar. De verdad. Uy, no, espera, espera, no. No me puedo ¿Ah? decir me hace, me hace falta el árbol, cabrón. ¡Bien! No, A vamos. Porque no Mira me canceló la ataque. Sí. Porque yo ya había puesto. Tiene que ser de casualidad que el oponente no, no haya atacado. Así me pasó ahorita con ah, el George. Okay. Que lo hubiera tomado hace rato. Ay, papi. Sayonara ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¿Y por qué falla? Pero no, fals, el fin, bicho ¿no? lo tengo que reemplazar, sí. al bicho lo tengo que sí, reemplazar. yo ya lo cambié, reemplazar. yo ya lo cambié por esos, por esos motivos, Joder, es que Golbat entre Golbat está bien trambólico, ¿no? No, que fácil. Oh. <ríe> no bueno, ni modo, toco. Sí, pero... Bueno, oh. Bien, está bien, está bien. Dios mío, tú, tú, tú tienes más ataque, pues no sé. Dios mío. Uff. No porque estamos en naturaleza no. O sea, para los que no sepan, o sea, este, este man sí le sabe a Pokémon y yo no, por eso es que me está ganando absolutamente Yo sí, yo sí le metía a la locura Yo sí le meto a la locura sí, o a sea, Pokémon Yo sí era de los que jugaba competitivo duro Duro del duro Le sabe, o sea, efectivamente le sabe Claro, ahorita con las generaciones nuevas de Switch no me cuesta el día, pero lo que es a ah, expertos de. expertos hasta la. hasta la séptima. Hasta la séptima, fuera. A ver, ¿qué tanto ganas? 75%. Próximo? Todavía te queda tu. Todavía te queda tu. tu gloom. No, y esa mierda no me la voy a bajar. <ríe> vale, un, ata un ataque rápido si me mata. Me mata, pero es que por una milésima ¿no? Vale, creo que vale la pena salvarlo Creo que vale la pena salvarlo Pegaduro, duro, es que pega duro ¿Ah? El, el paquicho pega duro, eh Así ¿Vale? si me sacó su... su fresita. Vale. No, no, rápido más rápido eso que ni siquiera es prime <risa> Oye, el el el el Flareon este pegado durito sí, pegado yo, durito yo eh. yo, pensé, yo pensé que Charmilio le iba a ganar pero no o sea si yo lo hubiera dejado lo mata o sea el ataque rápido lo mata Mmm... depende no si lo podría mata, sobrevivir ¿sí? por una milésima sino... yo hice los cálculos y bueno más o <risa> menos si lo mataba Dep Depende del rango de daño, porque eso, eh, si te salía un rango de daño bajo, sí sobrevivía. Si te salía un rango de, da de daño alto, no sobrevivía. Pues sí, no, no me quise arreglar. Pensé que, <ríe> que lo demás iba a ser más complicado. Pero bueno, si miras tuvo... antes, si miras antes, en un 24 por el otro te dice 25 Bueno, sí, es verdad, es verdad, eso es verdad. Pero bueno, no me quise arreglar. G, -G. Bueno, y, y, y, y, anda, ni modo. GG Alguien no estaba entrando, alguien no estaba viendo y se, se acaba de salir. Sí. En fin. Hasta sí. cuándo volcaron a Infire Left. What the fuck? Bueno. Ajá. Hasta cuándo dejaron Julián en esta, estas batallas. En el próximo capítulo. Cha cha chao.